Voy a resumir brevemente el cuento de James Joyce, una madre. El cuento comienza con el señor Ologan, que trabaja para una sociedad cultural irlandesa y ha estado organizando una serie de conciertos. La madre es la señora Kearney, que fue una actriz de mucho éxito, siendo joven. La historia girará en torno a su hija, Caitlin que aprende a tocar el piano, y su madre quiere que su hija triunfe y la contratarán gracias a su insistencia para cuatro conciertos vocales. Olohan y la señora Kernin colaboran bien en la planificación de las actuaciones, pero la madre no va a permitir algunas cosas. Y ahora lo mejor es empezar este bonito cuento. Espero que te guste. La Madre, un cuento de James Joyce Mr. Olohan, vicesecretario de la sociedad Eide Abu, se paseó un mes por todo Dublín con las manos en los bolsillos adiborrados de papelitos sucios, arreglándolo de la serie de conciertos. Era lisiado y por eso sus amigos lo llamaban Aupa Oloan. Anduvo para arriba y para abajo sin parar y se pasó horas enteras en una esquina discutiendo el asunto y tomando notas. Pero al final fue Miss Kearney quien tuvo que resolverlo todo. Miss Devlin se transformó en Miss Kimmy por despecho. Se había educado en uno de los mejores conventos donde aprendió francés y música. Como era... Exangüe de nacimiento y poco flexible de carácter, hizo pocas amigas en la escuela. Cuando estuvo en edad casadera la hicieron visitar varias casas donde admiraron mucho sus modales pulidos y su talento musical. Se sentó a esperar que viniera un pretendiente capaz de desafiar su frígido círculo de dotes para brindarle una vida aventurosa. Pero los jóvenes que conoció eran vulgares y jamás los alentó, prefiriendo consolarse de sus anhelos románticos, consumiendo delicias turcas a escondidas. Sin embargo, cuando casi llegaba al límite y sus amigas se empezaban ya a darle a la lengua, les tapó la boca casándose con Mr. Kimmy, un botinero de la explanada de Ormond era mucho mayor que ella. Su conversación adusta tenía lugar en los intermedios de su enorme barbaba. -ba. Después del primer año de casada intuyó ella que un hombre así sería más útil que un personaje novelesco, pero nunca echó a un lado sus ideas románticas. Era él sobrio, frugal y pío. Tomaba la comunión cada viernes, a veces con ella, muchas veces solo Pero ella nunca flaqueó en su fe religiosa y fue una buena esposa Cuando en una reunión con desconocidos, ella arqueaba una ceja, él se levantaba enseguida para despedirse Y, si su tos lo acosaba, ella le envolvía los pies en una colcha y le hacía un buen ponche de ron por su parte, él era un padre modelo. Pagando una módica suma cada semana a una mutua, se aseguró de que sus dos hijas recibieran una dote de cien libras cada una al cumplir veinticuatro años. Mandó a la hija mayor, Kaitelin, a un convento donde aprendió francés y música y más tarde le costeó el conservatorio. Todos los años, por julio la señora Kearney hallaba ocasión de decirles a sus amigas «El bueno de mi marido nos manda a veranear unas semanas a Skirrys». Y si no era Skirrys, era a Hout o a Greenstone. Cuando al despertar irlandés comenzó a mostrarse digno de atención, la señora Kearney determinó sacar partido al nombre de su hija, tan irlandés, y le trajo un maestro de lengua irlandesa. Kittling y su hermana les enviaban postales irlandesas a sus amigas, quienes a su vez les respondían con otras postales irlandesas. En ocasiones especiales cuando la señora Kearney iba con su familia a las reuniones pro-catedral, un grupo de gente se reunía después de la misa de domingo en la esquina de la Catedral Street. Eran todos amigos de los Kearney. Amigos musicales y amigos nacionalistas. Y cuando le sacaban el jugo al último chisme, se daban la mano todos a una, riéndose de tantas manos cruzadas y diciéndose adiós en irlandés. Muy pronto el nombre de Kate Lee en kirney estuvo a menudo en boca de la gente para decir que ella tenía talento y que era muy buena muchacha y lo que es más, que creía en el renacer de la lengua irlandesa la señora que se sentía de lo más satisfecha así no se sorprendió cuando un buen día la señora Oloan vino a proponerle que su hija fuera pianista acompañante en cuatro grandes conciertos de su sociedad iba a dar en las antiguas salas de concierto ella lo hizo pasar a la sala lo invitó a sentarse y sacó la garrafa y bizcochera de plata. Se entregó a ella en cuerpo y alma al utilizar los detalles. Aconsejó y persuadió y finalmente se redactó un contrato según el cual Lynn recibía ocho guineas por sus servicios como pianista acompañante en aquellos cuatro grandes conciertos. Como... El señor Oloan era novato en cuestiones tan delicadas como la redacción de anuncios y la confección de programas. La señora Kearney lo ayudó. Tenía tacto. Sabía que artistas debían llevar el nombre en mayúsculas y que artistas debían ir en letras pequeñas. Sabía que al primer tenor no le gustaría salir después del sainete de «Mr. Smith. Para mantener al público divertido acomodó los números dudosos entre viejos favoritos. El señor Oloan la visitaba cada día para pedirle consejo sobre esto y aquello. Ella era invariablemente amistosa y asesora, en una palabra, asequible. Deslizaba hacia él la garrafa diciéndole «¡Vamos!». Sírvase usted, señor Oloan. Y si él se servía, añadía ella, sin miedo, sin ningún miedo. Todo salió a pedir de boca. La señora Kearney compró en Brown Thomas un retazo de raso liso rosa precioso para hacerle una pechera al traje de Caitlyn. Costó un ojo de la cara, pero hay ocasiones en que cualquier gasto está justificado. Se quedó con una docena de entradas para el último concierto y las envió a esas amistades con las que no se podía contar que asistieran si no era así. No se olvidó de nada y, gracias a ella, se hizo lo que había que hacer. Los conciertos tendrían lugar miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuando la señora Kimi... Llegó con su hija a las antiguas salas de concierto la noche del miércoles, no le gustó lo que vio. Unos cuantos jóvenes, que llevaban insignias azul brillante en sus casacas, holgazaneaban por el vestíbulo. Ninguno llevaba ropa de etiqueta. Pasó de largo con su hija y una rápida ojeada a la sala le hizo ver la causa del holgorio de los ujieres. Al principio se preguntó Sí, se habría equivocado de hora, pero no. Faltaban veinte minutos para las ocho. En el camerino, detrás del escenario, le presentaron al secretario de la sociedad, al señor Phil Patrick. Ella sonrió y le tendió una mano. Era un hombrecito de cara lerda. Notó que llevaba su sombrero de pana pardo al desaire y a un lado y que hablaba con dejo desganado. Tenía un programa en la mano y mientras conversaba con ella le mordió una punta hasta que la hizo una pulpa húmeda. No parecía darle importancia al chasco, el señor Oloan entraba al camerino a cada cuarto trayendo noticias de la taquilla. Los artistas hablaban entre ellos nerviosos mirando de vez en cuando al espejo y enrollando y desenrollando sus partituras cuando era casi las ocho y media la poca gente que había en el teatro comenzó a expresar el deseo de que empezara la función el señor Fitzpatrick subió a escena sonriendo inexpresivo al público para decirles bueno y ahora señoras y señores supongo que es mejor que empiece la fiesta la señora kimmy Recompensó su vulgarísima expresión final con una rápida mirada despreciativa y luego le dijo a su hija para animarla ¿Estás lista, tesoro? Cuando tuvo la oportunidad llamó al señor Oloan aparte y le preguntó qué significaba aquello. El señor Oloan le respondió que él no lo sabía. Le explicó que el comité había cometido un error en dar tantos conciertos. Cuatro conciertos eran demasiados conciertos. —¿Y con qué artistas? —dijo la señora Kearney. —Claro que hacen lo que pueden, pero no son nada buenos. El señor Oloan admitió que los artistas eran malos, pero el comité dijo. Había decidido dejar que los tres primeros conciertos salieran como pudieran y reservar lo bueno para la noche del sábado. La señora Kearney no dijo nada, pero, como las mediocridades se sucedían en el estrado y el público disminuía cada vez, comenzó a lamentarse de haber puesto todo su empeño en semejante velada. No le gustaba en absoluto el aspecto de aquello y la estúpida sonrisa del señor Fitzpatrick la irritaba de veras. Sin embargo, se cayó la boca y decidió esperar a ver cómo acababa todo. El concierto se extinguió poco antes de las diez y todo el mundo se fue a casa corriendo. El concierto del jueves tuvo mejor concurrencia, pero... La señora Kirny se dio cuenta enseguida de que el teatro estaba lleno de balde. El público se comportaba como... Sin el menor recato, como si en el concierto fuera un último ensayo informal, el señor Fipeitri parecía divertirse mucho, y no estaba en lo más mínimo consciente que la señora Kirny Furiosa tomaba nota de su conducta. Separaba él junto a las bambalinas y de vez en cuando sacaba la cabeza para intercambiar risas con dos amigotes sentados en el extremo del balcón. Durante la tanda la señora kirney se enteró de que se iba a cancelar el concierto del viernes y que el comité movería cielo y tierra para asegurarse de que el concierto del sábado fuera un lleno completo. Cuando oyó decir esto, buscó al señor Oloan. Lo pescó mientras iba cojeando con un vaso de limonada para una jovencita y le preguntó si era cierto. «Sí». Era cierto. «Pero naturalmente, eso no altera el contrato», dijo ella. «El contrato es por cuatro conciertos». El señor Oloan parecía estar apurado. Le aconsejó que hablara con el señor Fitzpatrick. La señora Kirny comenzó a alarmarse entonces sacó al señor Fitzpatrick de su bambalina y le dijo que su hija había firmado por cuatro conciertos y que, naturalmente, de acuerdo con los términos del contrato, ella recibiría la suma estipulada originalmente, diera o no la sociedad cuatro conciertos. El señor Fitzpatrick, que no se dio cuenta del punto en cuestión enseguida, parecía incapaz de resolver la dificultad y dijo que trasladaría el problema al comité. La ira de la señora Kearney comenzó a revolotearse en las mejillas y tuvo que hacer lo imposible para no preguntar. —¿Y qué es este convidé? Hágame el favor. Pero sabía que no era digno de una dama hacerlo, por eso se quedó callada. El viernes por la mañana enviaron a unos chiquillos a que repartieran volantes por las calles de Dublín. Anuncios especiales aparecieron en todos los diarios de la tarde recordando al público amante de la buena música, el placer que les esperaba la noche siguiente. La señora Kirney se sintió más alentada pero pensó que era mejor confiar sus sospechas a su marido. Le prestó atención y dijo que sería mejor que la acompañara el sábado por la noche. Ella estuvo de acuerdo. Respetaba a su esposo como respetaba a la oficina de correos, como algo grande, seguro, inamovible, y aunque sabía que era escaso de ideas apreciaba su valor como hombre, en abstracto. Se alegró de que él hubiera sugerido ir al concierto con ella, pasó revista sus planes. Vino la noche del gran concierto, la señora Kirny con su esposo y su hija. Llegó a las antiguas salas del concierto tres cuartos de hora antes de la hora señalada para comenzar. Tocó la mala suerte que llovía. La señora Kirny dejó las ropas y las partituras de su hija al cuidado de su marido y recorrió todo el edificio buscando a el señor Oloan y al señor Fitzpatrick. No pudo encontrar a ninguno de los dos. Les preguntó a los ujieres. Si había algún miembro del comité en el público y, después de mucho trabajo, un ujier, se apareció con una mujercita llamada Miss Bernie, a quien la señora Kirny explicó que quería ver a uno de los secretarios. Miss Bernie los esperaba de un momento a otro y le preguntó si podía hacer algo por ella. La señora Kirny escrutó a aquella mujercita que tenía una doble expresión de confianza en el prójimo y de entusiasmo atornillada a su cara, y le respondió, «No, gracias». La mujercita esperaba que hiciera una buena entrada. Miró la lluvia hasta que la melancolía de la calle mojada borró el entusiasmo y la confianza de sus facciones torcidas. Luego exhaló un suspiro y dijo, «Ah, bueno». Se hizo lo que se pudo, como usted sabe. Miss Kearney tuvo que regresar al camerino. Llegaban los artistas. El bajo y el segundo tenor ya estaban allí. El bajo, Mr. Dugan, era un hombre joven y esbelto con un bigote negro regado. Era hijo del portero de unas oficinas del centro y de niño había cantado sostenidas notas bajas por los resonantes corredores. De tan humildes auspicios se había educado a sí mismo para convertirse en un artista de primera fila. Había cantado en la ópera. Una noche, cuando un artista operático se enfermó, había interpretado el rol del rey en Maritana, en el Queen's Third. Cantó con mucho sentimiento y volumen y fue muy bien acogido por la galería, pero desgraciadamente echó a perder la buena impresión inicial al sonarse la nariz en un guante una o dos veces, de distraído queda. Modesto, hablaba poco, decía «usted», pero tan bajo que pasaba inadvertido y por cuidarse la voz no bebía «nada más que leche». Mr. Bell, el segundo tenor, era un hombrecito rubio que competía todos los años por los premios de Face Oil. A la cuarta intentona ganó una medalla de bronce. Nervioso en extremo y en extremo envidioso de otros tenores, cubría su envidia nerviosa con una simpatía desbordante. Era dado a dejar caer a otras personas la vía crucis que significaba un concierto. Por eso cuando vio al señor Ducan se le acercó a preguntarle «¿Estás tú también en el programa?» «Sí», respondió el señor Tucán. El señor Bell sonrió a su compañero de infortunios, extendió una mano y le dijo «¡Chócala!». La señora Kearney pasó por delante de estos dos jóvenes y se fue al borde de la bambalina a echar un vistazo a la sala. Ocupaban las localidades rápidamente y un ruido agradable circulaba por el auditorio. Regresó a hablar en privado con su esposo. La conversación giraba sobre Ketling evidentemente, pues ambos le echaban una mirada de vez en cuando, mientras ella conversaba de pie con unas amigas nacionalistas. La señora Hayley, la contraalto, una mujer desconocida y solitaria de cara pálida, atravesó la pieza. Las muchachas siguieron con ojos ávidos aquel vestido azul desfaído tendido sobre un cuerpo enjuto. Alguien dijo que era Madame Glyn, soprano. Me pregunto de dónde la sacaron, dijo Kate a la señora Haley. Nunca oí hablar de ella, te lo aseguro. La señora Haley tuvo que sonreír. El señor Oloan entró cojeando al camerino en ese momento y las dos muchachas le preguntaron quién era la desconocida. El señor Oloan dijo que era Madame Clint de Londres. Madame tomó posesión de un rincón del cuarto, manteniendo su partitura rígida frente a ella y cambiando de vez en cuando la dirección de su mirada de asombro. Las sombras acogieron protectoras su traje marchito, pero en revancha le rebosaron la fosa del esternón. El ruido de la sala se oyó más fuerte. El primer tenor y el barito no llegaron juntos. Se veían bien vestidos los dos, bien alimentados y complacidos, regalando un aire de opulencia a la compañía. La señora que le llevó a su hija y se dirigió a ellos con amabilidad. Quería estar en buenos términos, pero mientras hacía lo posible por pues ser atenta con ellos, sus ojos seguían los pasos cojeantes y torcidos del señor Oloan. Tan pronto como pudo se excusó y le cayó detrás. —Señor Oloan —le dijo—, quiero hablar con usted un momento. Se fueron a un extremo discreto del corredor. La señora Kirny le preguntó. ¿Cuánto le iban a pagar a su hija y cuándo? El señor Oloan dijo que ya se encargaría de ello el señor Fitzpatrick. La señora Kearney dijo que ella no sabía nada del señor Fitzpatrick. Su hija había firmado contrato por ocho guineas y había que pagárselas. El señor Oloan dijo que eso no era asunto suyo. —¿Por qué no es asunto suyo? —le preguntó la señora Kearney. —¿No le trajo usted mismo el contrato? —En todo caso, si no es asunto suyo, si es asunto mío, y me voy a ocupar de él. —Más vale que hable con el señor Fitzpatrick —dijo el señor Oloan, remoto. —A mí no me interesa su señor Fitzpatrick para nada —repitió la señora Kearney. —Yo tengo mi contrato y voy a ocuparme de que se cumpla. Cuando regresó al camerino, ligeramente ruborizada, reinaba allí la animación. Dos hombres con impermeables habían tomado posesión de la estufa y charlaban familiarmente con Miss Ellie y el barítono. Era un enviado de Freeman y del señor Mainburg. El enviado de Freeman había entrado a decir que no podía quedarse al concierto ya que tenía que cubrir una conferencia que iba a pronunciar un sacerdote en la mansión House. Dijo que debían dejarle una nota en la redacción de Freeman y que él se ocuparía de que la incluyeran. Era canoso, con voz digna de crédito y modales cautos. Tenía un puro apagado en la mano y el aroma a humo de tabaco flotaba a su alrededor. No tenía intenciones de quedarse más que un momento, porque los conciertos y los artistas lo aburrían considerablemente, pero permanecía recostado a la chimenea. Miss Hilly estaba de pie frente a él riendo y charlando. Tenía él edad como para sospechar la razón de la cortesía femenina, pero era lo bastante joven de espíritu para saber sacar provecho de la ocasión. El calor y el color y el olor de aquel cuerpo juvenil le despertaban la sensualidad. Estaba deliciosamente al tanto de los senos que en ese momento subían y bajaban frente a él en su honor consciente de que las risas y el perfume y las miradas imponentes eran otro tributo cuando no pudo quedarse ya más tiempo se despidió de ella muy a pesar suyo los dos hombres atravesaron oscuros pasadizos y subieron escaleras hasta llegar a un cuarto apartado donde uno de los sugiere descorchaba botellas para unos cuantos señores uno de estos señores era Meidenburg, que había dado con el cuarto por puro instinto. Era un hombre entrado en años, afable, quien en estado de reposo balanceaba su cuerpo imponente sobre un largo paraguas de seda. Su grandilocuente apellido de irlandés del oeste era el paraguas moral, sobre el que balanceaba el primoroso problema de sus finanzas. Se le respetaba a lo largo y a lo ancho. Mientras, Oloan convidaba al enviado de Freemans. La señora Kirny hablaba a su esposo con tal vehemencia que éste tuvo que pedirle que bajara la voz. La conversación de la otra gente en el camerino se había hecho tensa. El señor Bell... Primero en el programa estaba listo con su música, pero su acompañante ni se movió. Al cuantaba mal, es evidente. La señora Kirny miraba hacia adelante, mesándose la barba mientras... El señor Kirny le hablaba al oído a Catelyn con énfasis controlado. De la sala llegaban ruidos revueltos, palmas y pateos. El primer tenor y el barítono y Miss Healy se pusieron dos-tres a esperar tranquilamente, pero el señor Bell tenía los nervios de punta porque temía que el público pensara que se había retrasado. El señor Oloan y Madame Burg entraron al camerino. En un instante Oloan se dio cuenta de lo que pasaba. Se acercó a la señora Kearney y le habló con franqueza. Mientras hablaban, el ruido de la sala se hizo más fuerte. Oloan estaba rojo y excitadísimo. Habló con volubilidad, pero la señora Kearney repetía cortante intervalos. —Ella no saldrá. Hay que pagarle sus ocho guineas. Oloan señalaba desesperado hacia la sala donde el público daba patadas y palmetas. Acudió el señor Kirny y a Kitlin, pero el señor Kirny seguía mesándose las barbas y Kitlin miraba el suelo moviendo la punta de su zapato nuevo. ¿No era su culpa? Kirny repetía, «No saldrá si no se le paja. Después de un breve combate verbal, Oloan se marchó, cojeando a la carrera. Se hizo el silencio en la pieza. Cuando el silencio se volvió insoportable, Miss Healy le dijo al barítono. "Vio usted a Campbell esta semana?» El barítono no la había visto, pero le habían dicho que había estado muy bien. La conversación se detuvo ahí. El primer tenor bajó la cabeza y empezó a contar los eslabones de la cadena de oro que le cruzaba el pecho sonriendo y tarareando notas al azar para afinar la voz. De vez en cuando todos echaban una ojeada hacia la señora Kirney. El ruido del auditorio se había vuelto un escándalo cuando el señor Fitzpatrick entró al camerino, seguido por el señor Oloan que asesaba. De la sala llegaron silbidos que acentuaban ahora el estruendo de palmetas y patadas. El señor Fitzpatrick lanzó varios billetes en la mano, contó hasta cuatro en la mano de Kearney y dijo que iba a conseguir el resto en el intermedio. La señora Kearney dijo, «Faltan cuatro chelines». Pero Lynn se recogió la falda y dijo, «Vamos, señor Bell, al primer cantante, que temblaba más que una hoja». El artista y su acompañante salieron a escena juntos se extinguió el ruido en la sala hubo una pausa de unos segundos y luego se oyó el piano la primera parte del concierto tuvo mucho éxito con excepción del número de madame Glynn. la pobre mujer cantó con voz incorpórea y jadeante con todos los amaneramientos la entonación y de pronunciación que ella creía que le daban elegancia a su canto pero que estaban tan fuera de moda. Parecía como si lo hubieran resucitado de un viejo vestuario y de las localidades populares de la platea se burlaron de sus quejumbrosos agudos. El primer tenor y la contralto, sin embargo, se robaron al público. Ketlin tocó una selección de aires irlandeses que fue generosamente aplaudida. Cerró la primera parte una conmovedora composición patriótica recitada por una joven que organizaba funciones teatrales de aficionados. Fue merecidamente aplaudida, y cuando terminó los hombres salieron al intermedio satisfechos. En todo este tiempo el camerino había sido un avispero de emociones. En una esquina estaba Oloan, Fitzpatrick, Miss Melny, dos de los sugieres, el barítono, el bajo. Madame Burke dijo que era la más escandalosa exhibición de que había sido testigo nunca. La carrera musical de Kathleen Kearney dijo estaba acabada en Dublín después de esto. Al barítono le preguntaron qué opinaba del comportamiento de la señora Kearney. No quería opinar. Le habían pagado su dinero y quería estar en paz con todos. Sin embargo, dijo que la señora Kearney bien podía haber tenido consideración con los artistas. Los Ujieres y los secretarios debatían acaloradamente sobre lo que debía hacerse llegado el intermedio. Estoy de acuerdo con Miss Baining, dijo Madame, porque de pagarle, nada. En la otra esquina del cuarto estaba la señora Kirny y su marido. Mr. Bell, Miss Haling y la joven que recitó los versos patrióticos. La señora Kirny decía que el comité la había tratado escandalosamente. No había reparado ella en dificultades ni en gastos y así era como le pagaban. Creían que tendrían que lidiar solo con una muchacha y que, por lo tanto, podían tratarla a la patada. Pero les iba ella a mostrar lo equivocados que estaban. No se atreverían a tratarla así si ella fuera un hombre, pero ella se encargaría de que respetaran los derechos de su hija. De ella no se burlaba nadie si no le pagaban hasta el último penique iba a tocar arrebato en Dublín. Claro que lo sentía por los artistas, pero ¿qué otra cosa podía ya hacer? Acudió al segundo tenor que dijo que no la habían tratado bien. Luego apeló a Miss Haley. Miss Haley quería unirse al otro bando, pero le disgustaba hacerlo porque era muy buena amiga de Kitling y los Gernies la habían invitado a su casa muchas veces. Tan pronto como terminó la primera parte, la señora Fitzpatrick y el señor Roland se acercaron a la señora Kirny y le dijeron que las otras cuatro guineas le serían pagadas después que se reuniera el comité el martes siguiente y que, en caso de que su hija no tocara en la segunda parte, el comité daría el contrato por cancelado y no pagaría un penique. —No he visto tal comité —dijo la señora Kirny furiosa—, mi hija tiene su contrato. Cobrará cuatro libras con ocho en la mano o no pondrá un pie en el estrado. —Me sorprende usted —dijo Oloan—, nunca creí que nos tratara usted así. —¿Y de qué forma me han tratado ustedes a mí? —preguntó la señora Kirny—. Su cara se veía ahogada por la rabia y parecía que iba a atacar a alguien físicamente. «No exijo más que mis derechos», dijo ella. «Debía usted tener un poco de decencia», dijo Oloan. «¿Debería yo de veras? Y si pregunto cuánto le van a pagar a mi hija, me responden con una grosería». Echó la cabeza atrás para imitar un tono altanero. «Debe usted hablar con el secretario. No es asunto mío». «Yo creí que era usted una dama», dijo Oloan, alejándose de ella brusco. Después de lo cual la conducta de la señora Kirny fue criticada por todas partes. Todos aprobaron lo que había hecho el comité. Ella se paró a la puerta, lívida de furia discutiendo con su marido y su hija gesticulándoles espero hasta que fue hora de comenzar la segunda parte con la esperanza de que los secretarios vendrían a hablarle pero Miss Healy consintió bondadosamente en tocar uno o dos acompañamientos la señora Kearney estuvo que echarse a un lado para dejar que el barítono y su acompañante pasaran al estrado se quedó inmóvil por un instante, la imagen petrea de la furia y, cuando las primeras notas de la canción repercutieron en sus oídos, cogió la capa de su hija y le dijo a su marido, «¡Busca un coche!». Salió inmediatamente. La señora Kirrie envolvió a su hija en la capa y siguió a su marido. Al cruzar el umbral se detuvo a escudriñar la cara de Oloan. Todavía... «No he terminado con usted», le dijo. «Pues yo sí», respondió Oloan. kitling siguió modosa su madre. Oloan comenzó a caminar alrededor del cuarto para calmarse, ya que sentía que la piel le quemaba. «Eso es lo que se llama una mujer agradable», dijo. «Vaya que es agradable». —Hiciste lo indicado, Oloan—dijo Meitingburg, posado en su paraguas en señal de aprobación. Fin.